Vamos a ver cómo seccionar nuestra pieza visualizada, así como vamos a, a seccionarla. Bien, vamos a aquí a esta parte del, del navegador de ensamble. En secciones vamos a dar seleccionarlo y dar un clic derecho del mouse y seleccionar sección nueva. <coughs> Bien, aquí nosotros tenemos los tres ejes en que queremos seccionarla. Sí. conforme la subamos o bajemos nuestra pieza se va a seleccionar. esta pieza pues, nos sirve para visualizar esta parte sí. vamos a, a seleccionar esa vista vamos a crear una sección más otra sección nueva vamos a seleccionar el eje Y para visualizar el centro de nuestro molde vamos a crear otra sección para visualizar nuestros bujes sí, vamos a ver aquí al centro de nuestro diámetro Sí. Entonces ahí ya tenemos tres secciones En Z, en Y y en X Podemos renombrarlas Eje sí. Z Este es el eje Y este es el eje X, bien, sí. Bueno, Esta es una forma de visualizarla para que nos muestre las líneas. No únicamente eh, si ponemos la palomita en la casilla. ¿Sí? Así podemos nosotros <coughs> este visualizar mejor si queremos sacar un sketch de esta, pues ya lo podemos hacer de este centro igual de todos ¿Sí? ah, okay. para que se quede únicamente las líneas sombreadas en la parte de nuestro molde vamos a dar un doble clic del mouse izquierdo para apagar o encender ¿Sí? y si queremos ver la pieza completa hay que darle doble clic sobre la vista que, que, que hemos este partido por la mitad de hacer la sección ¿Sí? Por ejemplo, hago eh, doble clic en el eje X Y al hacer doble clic se vuelve a, a poner nuestra sección normal Nuestra sección normal, perdón ¿Sí? Ok, si nosotros queremos única ver, Únicamente ver los Estos como les comentaba ya podemos hacer un sketch sobre estas líneas y poder modificar tal vez nuestros nuestro sólido bien este sería todo para lo de las acciones espero les haya gustado suscríbanse a mi canal y nos vemos